De Naki Satelli que Riquide, vive, salta al es salto posible, su Tikibit se ha eh, ido, eh, pierde eh, su defendida.